Hola, Peter El coño de tu tía Don't cast that spell It's too dangerous I missed the part where that's my problem Hello, Peter Get out of the way, I can't see There are cars there, mother Get de lo dije que los Sony, pensé que es por ahí más o menos Pero alguien filtró o, o, o un usuario que lo, el, man, o el man que lo estaba subiendo eh, se, Lo estaba procesando el video del trailer y Bueno, se subió, Así el toque nomás Así como como yo subo video a Youtube, así lo hizo Sony Lo subí listo No tiene nada que ver Ayer estaba como loco, eh Ver, la policía de Sony Dime positar, yo soy de Spiderman, ¿eh? positar, talla Spiderman no waveform no era nada que ver, pero me gusta ese dibujo ah, a ver así me siento, me siento como como ego de gato a tuite 7 años 24 años Soy viejo ¿eh? demasiado viejo y octopus es exactamente igual ¿eh? 23 de mayo fue casualidad? Yo creo que sí Ok, Tojola estaba diciendo que, que se preparen o no, no sé, que vendrá más cosas, ¿no? Creo que sí pasará, eh. De Andrew García, y todo el Maguay, ¿verdad? su villano ya bastante. Vamos a ver un par de memes a ver este si. ¡Eh, what the fuck! <laughs> ¡Eh, <muyendo> what the fuck! what the fuck! ¡Estuvimos tan cerca! Es? ¡Tan ah. cerca! Y tropezamos al final. Y ahí lo que zafaron. No canta el trailer. ¡Ah, yo sí! No se veía un carajo el trailer. <Philosophy> porque he grabado en un celular, en celular ya no se podía mostrar mucho porque obviamente Disney y Sony estaban borrando las cuentas <ríe> esperando el trailer ya llegó al menos <ríe> quien filtró el trailer Ok, ya ya vimos ya lo que estaba acá <ríe> Primero vimos en calidad horripilante pero eh, bueno. <ríe> Que la fecha El casting oficial eh. Conjola, Todd, Maguire, Andrew Garfield, Daya, Betty Cumberback, William de Fog, JK Simon, Emmy Fog, Angel Molina, Charlie Cox Dead, creo que ya está así de con más o menos que está en la película porque puede que sea el abogado de Peter, ¿no? Como la los 290 creo que más o menos pasó lo mismo. Eh, el Daredevil creo que es más fiable que aparezca No el Daredevil no, pero más mudo Toy sí. Estoy y Andrew Garfield Que ah, se vio esa foto filtrada Yo ya más o menos puede que aparezca Ah, ya estoy feliz ya. <ríe> Ah, mira, es que estoy Naco y orgulloso 2017 con se filtró el trailer de Avengers muchos eh, los moralistas en contra de lo que ha filtrado aunque igual nos emocionamos lo que no pudimos ir a convenciones cada no <ríe> y bueno, estaba filtrando el trailer de Spider-Man, no way home ¿Cómo como pasan los años poco como 4 años, tuve fe. Si dice, todos somos fe. Yo tengo unas pocas fe, pero bueno. A ver qué es la ¡Ja! uno. Bah <risa> <risa> <risa> <Wow>, ok. <risa> No quiero que me el el copyright. Se me ha parado el neto un pues sí a mí también. La que filtró fue el Johansson, que está peleando con Milton y no sé. Ok, bueno panas, Ya vimos ya. El trailer negro se apareció en una o dos escenas. El que filtró el trailer. no hubo muchos usuarios que le han robado, borrado el Twitter ¿eh? y a muchas cuentas de TikTok y todos lados. lado. El, el de no sé si es el mismo traje no no creo pero... Yo no fui yo no fui yo no filtré detalle de, de tonjola no sé no sé si pasó el mismo caso de tojola con reyan reinos cuando filtró el material de Deadpool ese sí fue el reyan ¿eh? reinos filtró Deadpool hace montón le pasó lo mismo acá no, acá se veía el don por para yo y todo esto. A este <risa> <risa> Así es. Sony Picture <risa> Es mi ruina, no me queda nada. Voy a sacar el trailer. Easy. Va a estrenar el trailer en la co. En... cómo era? pero bueno, no importa. <ríe> Son se ¿sí in true trailer. Easy. <ríe> y bueno. Borrando cuenta. atrasado el tiempo, eh. Pero, o sea, <ríe> todo el mundo de fiesta y si sí, el que fichó <ríe> doctor <Otus. ríe> Ah, tiene más que la misma ok hola peter y el mundo se volvió loco ¿eh? ¿Cómo llegó eso ahí? ¡Ah! ¡Oh, esto está buenísimo. Dígame cómo la paro. Ya no puede parar No, internet así pa' de una. Se llenó de todo. ¡Para no ver con de filtrado ¡Ah! Voy a volar la ciudad. Sí, yo también cuando lo vi por primera vez. Creo que hasta aquí me. Ah, este. ahí <risa> Ah, Ok. <risa> sorry, la cagaste. <risa> Acá. Tenías sí, un trabajo. ¡Oh, esto! William de fuego, el duende de Esto atrás no sé qué es ¿Pues es Sandman? ¿O no? ¿Cuál color? ¿La remera? ¿Me parece? ¿O no? Van a pedir vamos Para no ser nada Y no estamos seguros si todos oficial no Pero más o menos parece El Dr. y los... No sé Acá no se ven los brazos Creo que sean fotos filtradas el <ríe> Jamie Fox el traje se sí, hace um, hace referencia al el ¿no? la campeona hace referencia al traje que, original de Electro ¿no? obviamente no se va a ver ridículo ¿no? porque en Marvel no creo que hay bueno, si, sí, salvo que sea para hacer comedia ¿no? pero, pero no, para ser un villano creo que no sea tan ridículo realmente los, eh, los trajes de los villanos ¿no? y creo que ya no hay nada ¿no? No, hasta ahí nomás. Vamos a ver ahora. Vivo en directo lo que salió en Twitter, a ver. Ay ah, yo todo el zone. Hola, compramos todo el done viendo el trailer wey A ver, acá se ve mejor eh No sé si se ve en la cara Una Spiderman Es un traje negro o el en Spider -Man? Creo que se habla de un spider, ¿eh? Obviamente, Saman y Electro están peleando, ¿no? Bueno, acá hay un mejor vistazo. Hola, Peter. Se te va a tren araña. Ay, este me encanta. No, mi villano preferido. El Dr. Octopus. También tú de vera, no, bueno <ríe> eh, poder, poder más poder yo digo que aparece lo estoy seguro ah, El duende verde el Doctor Octopus el hombre de arena y Electro Para formar los seis siniestros Que probaban cuatro mm. Sandman y el Doc Oak puede que no sean. El Doc puede ser. no sé. Pero Sandman no será un villano. O lo que se podrá ver, ¿no? O por ahí sí y después de, de eliminar pues, Y eso de la pelea de Sandman y Electro pues al final. Uy, estaría bueno el, el Doctor Otto puso el trans de verde para proteger a Spider-Man. Capaz en la película al final será bueno. No sé cómo pero bueno. <risa> O que parezcan nosotros Spider-Man, no sé. Uh es lo interesante es porque se grabó eh, en un estudio que, de, bueno así de grande no que es el mismo donde se grabó la batalla final de Endgame. que eso es lo interesante. Pero era una super batalla final. Y lo que podemos ver acá de la batalla de y Electro. Más o menos a esa escala, pues no igual, pero más o menos. Es, es la idea, ¿no? así que será una, una tremenda batalla ¿eh? Mal de game pero puede ser entre la media un poco arriba ¿no? al game no sé si llegará a superar ¿no? o puede que sí pero ya sería demasiado no pero je, no sé pero bueno es Spiderman no eh, no sé capaz están por pues eso capaz guarda lo mejor para el final eso es lo que está moviendo, ¿no? <risa> estamos viendo no las dos películas fueron tan me y esta parece que están cometiendo toda la carne al asador es lo que veo yo, ¿eh? así que ok ahora se si lo toman en serio, me parece ¿eh? ajá, voy a a la puta madre, ¿no? que estoy tan viejo <risa> oh, no oh épico 10 años cuando lo vi en un DVD pirata en HD a final la película se trabó y bueno vi el, la, la película completa no. Spider-Man 3 10 años en la escuela de primaria vendí, eh, vendía el DVD para el lo compré. Vi con mi viejo. Pero en la batalla de Venom, el refreno de Venom está haciendo así, ¿no? Con la tía del planeador, cuando después de matar a Harry. Ahí se me trabó. La puta madre, no avanzaba más. Y fue en 2017, creo que fue unos meses después de que salió en la película, porque había visto lo comercial en la tele y tenía la fichita de Venom que vendía la Formis. Era una fichita así, no que en una masita, bueno vino acá en Argentina, ¿no? Compré una masita y ya me apareció la fichita de Venom, ya lo perdí, pero... Ah, estaba bueno esa no sé cómo lo perdí, pero bueno. Eh, sí tenía la fichita en el círculo así de, de Venom, de Topher Top Grey ¿no? del Paiman 3. Y bueno, después, bueno, me compré unos meses o dos, bueno, compré un DVD, un pirate, bueno, ese fue algo en cine y ahí vi la película por una vez, ¿no? Y bueno, puede ver a la televisión y bueno, ahora puedo venir a internet, cualquier día, en cualquier momento. Pero no. Uf, cuando yo te ahí 10 yo quiero volar esto. No, yo ya si sí, yo ya creo ya que va a aparecer a un momento yo creo que los los viejos como nosotros vamos a llorar <ríe> vamos a emocionar realmente obviamente y ok no estoy re contento bueno cuando voy grabando 45 minutos Uy. Ojalá que lo grabe bien y lo edite correctamente para poder subirlo mañana. Voy a subir todo lo largo primero y después lo voy a dividir. Y vamos a seguir reaccionando. Creo que lo dejaremos hasta acá. Si quieren ver más memes. Bueno, el del trailer filtrado... Es igual al que salió este acá. Es el mismo. Acá ya vemos en mejor calidad. Y ok, no hay nada más que.. Sí. así me tenía sacada. Vamos de acá hasta acá. Bueno, acá. ¿Quién fue? Vos ¡Oh, fuiste, vos, oh, fuiste, vos. Oh! Vamos a acá Dos, dos, dos. Ya poner la miniatura en toda. <ríe> ok. Bueno, ahora creo que me he dormido y cuando me despierto lo voy a editar. Así ya podré subirlo al menos mañana. Y después lo tendré que editar después todas las partes y subirlo, ¿no? Una reaccionando al trailer, otro analizando y otro viendo movies. Y en algún momento de esta semana quiero reaccionar a los trailer Fan Mail, a todo lo que han hecho si les gusta esta idea y bueno porque todavía no sale la película vamos, vamos a aprovechar no pues la semana o dos semanas de, de contenido de fire, no así que he aprovechado por lo menos al máximo y bueno si el tiempo me da obviamente y ojalá que el, el tiempo que tengo no y también del clima que me pareció que estaba feo pero creo que se calmó al menos porque había viento fuerte pero ¿no? se calmó un poquito eh, y bueno, va, quiero reaccionar a los trailers fan que han hecho a todo lado que algunos estuvo bien editados que obviamente confundió a alguien por menos desapercibido que no vio las películas <ríe> o ahí sí, no, pero yo te al toque, que queda re falso y bueno, a, no a los que ya reaccioné a dos trailers que reaccioné que ahí está el vídeo, si quieren lo voy a dejar al final para que lo vean ese y bueno, eso ha sido todo y bueno, quiero reaccionar a unas parodias que me encontré en una fan-animation Así vamos a aprovechar todo todo el contenido de Spiderman en este canal, por ahora vamos a explotarlo al máximo y a ver cada imagen o cada rumor que aparezca, ¿no? Que bueno, ya dije de todo, ya dije lo que pienso del, del trailer, de lo que se vio de las filtraciones de, de si es este es Andrew Garfield y Tobey Maguire, yo creo que sí, ya, lo digo así. Ya todo está diciendo que sí, así que me parece que sí, porque es el mismo que está el Spiderman este con barbijo desde Tom Holland. Es el mismo, la pantalla azul los lo cosos eso están todos ahí y esta de Ando Garfield también va a ser dudar pero me parece que yo digo, eso es lo duro el otro el que está lo duro, eso me parece que puede que sea real no digo más pero hasta ahí yo creo que puede que aparezca un cameo o terciario o puede ser una sorpresa así boom, no sé ya era raro que todos los actores que habían dicho estaban, bueno, menos el de, de Octopus que lo dijo todo fue es ¿eh? de verdad es el mismo personaje Weahleford dice que sí no Emma Stone dice que sí no a lugar dice que sí no. Estoy más guay dice que sí no pero pronto estaba todo medio raro, eh no sé y todos esos rumores que aparecerán, yo que se vuelven a aparecerán el otro o en Doctor Strange 2 que también es el multiverse en esta película parece que se inicia bueno visión no pasa un carajo de eso pero creo que todo inicia en esta película y se y seguirá en Doctor Strange 2 no sé cómo terminará la trama acá porque todavía sigue en la otra película bueno eh... creo que bueno ya está no quiero alargar demasiado este video por lo tener que editarlo, tener que tomarme todo el tiempo del mundo editado para que quede bien Porque estoy grabado con el audio aparte, acá del celular Y obviamente se ha escuchado ruido de la compu, que me parece sobrecalentar Que bueno, yo quiero mandar a arreglar esto, así que para que ande mejor Y bueno, es lo que tenemos por ahora <ríe> Bueno, gente, si te gustó el video puedes darle una me gusta, puedes compartir el video suscribirte a este canal y seguirte atento a los demás videos que voy a subir y bueno eh, agradecía mucho que lo compartas el vídeo con tus amigos puedes eh, suscribirte a este canal le dar me gusta y bueno y no sé da no sé yo estoy estoy demasiado feliz no sé <risa> bueno creo que lo dejamos acá eh, se sí, vendrán más vídeos en el canal tenemos que aprovecharlo por lo menos de estas semanas y bueno eso es todo amigos, nos vemos, bye, chao, adiós, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye,